Tomamos todos estos elementos y los transformamos en el estudio de un problema real. ¿ya? Entonces, eh, una de las líneas de investigación del laboratorio de neurociencia del USACH es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Antes se llamaba síndrome de déficit atencional, ahora se llama trastorno, eh, que es el TDAH en, en español. ¿ya? Este es el el trabajo de un tesista mío o sea, mío y del doctor Bernardo Morales que es jefe de laboratorio que se llama Darwin Contreras ya que ya, ya terminó su tesis y eh, vamos a ver de qué se trata bueno, el primer problema que enfrentamos en esto es que estamos tratando de estudiar las bases eh, neurobiológicas de un trastorno ya pero no tenemos buenos modelos animales ¿ya? y también tenemos otro problema no le no tenemos un colegio de ratoncitos en que los enviamos a la escuela y vemos que hay algunos que no ponen atención y decimos que ellos tienen trastorno de déficit atencional ya con o sin hiperactividad no eso no pasa digamos es una actividad humana. Eh, entonces, bueno, ¿cómo generamos un modelo que tenga la mayor cantidad de características de lo que nosotros conocemos en este trastorno? Entonces, resulta que hay un grupo eh, eh, de investigadores eh, que des desarrollaron un modelo el cual nosotros eh, logramos implementar acá que es relativamente simple, ¿ya? Eh, que se llama... El modelo PNE, el ratón expuesto a nicotina prenatal. ¿En qué consiste eso? Que eh, a las mamás ratonas se les da en el agua de beber eh, durante todo el periodo gestacional eh, nicotina a una cierta concentración mezclada con sacarina, ¿ya? ¿Por qué con sacarina? Porque la nicotina es un poquito amarga, ¿ya? Entonces no les gusta al ratón la cosa amarga, entonces hay que como que saborizarla. Y con algo más diet, por supuesto, no queremos que estudiar obesidad, ¿ya? Que estén con diabetes, digamos, los ratones con tanta azúcar, ¿ya? Así que le damos con sacarina, ¿ok? Y eh, como queremos estudiar eh, el efecto de esta nicotina prenatal, obviamente no se, lo, no se le va a dar esto... Eh, a los ratoncitos cuando estén hayan nacido o estén amamantándose. Entonces, ah, se calcula más o menos el tiempo eh, en, que va, eh, en que van a nacer los ratoncitos y eh, se les deja de dar nicotina unos días antes de que nazcan. ¿ya? Para asegurarnos de que no haya un, de, demasiada nicotina presente en el sistema y no estemos afectando... Y ha sido solamente durante el periodo gestacional. Entonces, esto, este modelo, como ustedes ya se pueden imaginar, esto viene de los estudios de tabaquismo en, en mujeres. Este, este tratamiento eh, de nicotina prenatal es como fumar bastante, ¿ya? Porque es como nicotina siempre presente. Entonces, traducido a un fumador o una fumadora en este caso, eh, significaría que estuviera fumando como todo el día. Te fijas. Entonces, es una situación bastante extrema. ¿ya? No obstante, hay casos reportados en la literatura de que eh, si logramos agrupar aquellos casos de mujeres que han fumado eh, nicotina en altas dosis durante el embarazo. se encuentran trastornos de este tipo en sus hijos. ¿ya? Lo que ocurre experimentalmente es que cerca del 80% de los ratones nacidos son hiperactivos, que es una de las características del trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Pero no basta eso. ¿ya? Entonces, eh, aquí eh, vamos a... Existe una prueba muy, muy simple que es... En la actividad locomotora espontánea a través de un test conductual, una prueba conductual que se llama la prueba del campo abierto que consiste simplemente en poner ratón por un tiempo determinado, que son como 4 o 5 minutos y ver cuál se mueve más ¿Ya? entonces aquí como que puede que no sea muy evidente si es que el ratón PNE se mueve más que el ratón normal ¿verdad? no es, no es como así ¡uy! súper evidente entonces, para hacer la comparación real, uno tiene que echar mano de un, de un software, ¿ya? Entonces, el puntito rojo representa eh, lo que se llama el tracking del movimiento del ratón, del movimiento del ratón en este cuadrado, ¿ya? Eh, ratón normal, y en el PNE eh, también tenemos el tracking de este ratón y es evidente así a simple vista que el ratón eh, PNE eh, se mueve más ¿Ya? está como más oscurita la, la caja ahora esto lo podemos cuantificar por supuesto y si vemos la distancia total eh, recorrida en metros eh, en un cierto periodo de tiempo que si mal no recuerdo son como cinco minutos en el caso del ratón el normal son como 50 metros y el ratón PNE son, no sé, como 75 metros, eh, bastante más, ¿ya? Lo primero que llama la atención es que lo, igual los ratones caminan altos, los normales ¿ya? 50 metros igual, es alto para un ratón. Bueno, ok, son hiperactivos, pero ¿serán sensibles esta hiperactividad al tratamiento farmacológico para el trastorno de déficit tensional? Y lo que muestra este gráfico es que sí. Eh, que al darle MPH, que es la sigla para metilfenidato, o conocido comercialmente como Ritalin, ¿ya? Eh, efectivamente yo transformo a estos ratones PNE, después de una dosis simple y medido dentro del periodo de tiempo que el Ritalin hace efecto, que es unas cuantas horas eh, estos ratones eh, PNE se comportan como si fueran ratones normales disminuyen su hiperactividad, que es lo que está en azul acá ¿ya? que son los mismos ratones de acá pero tratados con metilfeniato oral y después eh, testeados, creo que es como un par de horas después eh, lo vuelven a poner en la cajita y da como resultado que se comportan como ratones normales en términos de actividad locomotora. ¿ya? Entonces, interesante, son hiperactivos y son sensibles al tratamiento farmacológico de la droga Ritalin. Esta semana se cumplieron 75 años del de, eh, uso de Ritalin en el mundo. ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía no sabemos cómo funciona ¿ya? interesante, ¿no? Pero ese, hay muchos ejemplos de eso en medicina, digamos, de cosas que funcionan desde el punto de vista clínico, cambia, eh, en este caso, la conducta de la persona, pero no sabemos cuál es el mecanismo, ¿ya? Por eso es que estamos estudiando, de, tratando de dilucidar esto. Entonces, podemos hacer un primer check en mis checklist si cumple con la con el criterio de hiperactividad que es que son hiperactivos y que son sensibles al tratamiento farmacológico del trastorno de déficit atencional lo otro es eh, ¿tendrán algunos déficits de memoria? entonces acá hay un test conductual que se llama el laberinto ENI que consiste en lo siguiente que el ratoncito lo que hace lo que se espera en un ratoncito normal es que explore en búsqueda de alimento eh, de, de manera secuencial cada uno de estos tres brazos es una prueba muy simple ya pero eh, se va a considerar una exploración incorrecta los, los ratones son exploradores por naturaleza eh, que el ratón vuelva o sea, explore un brazo y vuelva al brazo que estaba anteriormente entonces eso significa que el ratón no recordaba dónde estuvo unos, unos segundos antes eh, nos recordaba que ya había explorado esa parte, ¿ya? entonces eso lo vamos a llamar un error ¿ya? en cambio si logra tener una secuencia, una alternancia correcta, lo vamos a llamar que es, un, eh, es correcto y esto también, la misma historia ¿ya? Eh, esto una, eh, todas estas imágenes son de una cámara puesta arriba y ahí está un ratoncito explorando en el laberinto ni y también hay un software que lo está siguiendo que es el mismo software para el otro caso del laberinto, ahí está, se ve así a simple vista que está como más, ahí está un poco real la, la imagen con respecto a la, al fondo pero no tiene nada que ver digamos no es un problema eso, se ve que está un poco más relleno el, el, el laberinto en I en el caso del ratón PNE y también si cuantificamos el número de veces que se ha metido, el number of entries que dice aquí, el número de veces que se ha metido en los distintos brazos, el ratón PNE tiene muchas más eh, entradas porque es más hiperactivo. Ok. Pero ahora viene la pregunta que, que planteamos un rato. Claro, se puede mover más, pero puede ser el caso que haga... También haga de manera eh, may, eh, co, eh, no cometa tantos errores, lo haga más rápido simplemente, ya. Pero si eh, utilizamos los criterios de alternancia que vimos hace un, unos segundos, que lo haga en una secuencia y no de que vaya y se devuelva, resulta que eh, esa que se llama alternancia espontánea eh, comete eh, comete mucho más errores eh, o sea, tiene menos alternancia espontánea es decir, comete más errores el ratón de tipo PNE ¿ya? o sea, tiene problemas para recordar dónde estuvo eh, hace unos segundos, en qué brazo estuvo para después explorar el brazo siguiente ¿ya? entonces un ratón normal tiene una alternancia del 60% un ratón pene eh, bastante menos menos del 40% de las veces y como era de esperarse eh, lo, lo bonito de esto que también el metilfenidato eh, el ritalin tiene un efecto en la eh, en, en esta prueba entonces la alternancia espontánea es recuperada a niveles similares a los ratones normales y también eh, como era de esperarse en el caso de la locomo locomoción espontánea disminuye la cantidad de veces que se ha metido los brazos porque ahora está como más tranquilo ¿ya? o sea otro check tiene problemas en esto que se llama la memoria de trabajo que es recordar donde estuvo unos segundos atrás en esta prueba conductual bueno hay otro entonces, ¿cómo eh, resolvemos el problema de la atención, ¿ya? De, de medirlo en un modelo animal? ¿ya? Eso es complicado, digamos, medir el tema de la atención. Pero para eso está, eh, eh, está esta prueba que se llama prueba de atención basada en objetos. ¿En qué consiste? Que tenemos dos compartimientos con objetos... Y, y, y geométricos ¿ya? como son estos de acá y que, que obviamente son objetos en 3D digamos. O sea, no, no, aquí no hay una estrella 3D no sé, era otra cosa lo que había acá ¿ya? entonces el, al ratoncito la prueba consiste en que se le deje eh, en este compartimiento se deja al ratoncito explorar ¿ya? y que se familiarice con los objetos que haya acá y se le deja un cierto tiempo, unos cinco minutos. Después al ratoncito se, se transfiere a este otro compartimiento lateral y se pone un objeto que ya conocía en este caso el objeto estrella y un objeto nuevo. Entonces, lo que se espera de un ratón normal es que como este objeto ya lo conocía, va a pasar menos tiempo aquí y como son les gusta explorar, va a pasar más tiempo como observando, acercándose o tocando este objeto nuevo que hemos puesto en esta otra parte más reducida. ¿ya? Entonces, eso es una prueba que se utiliza para eh, medir la atención en el caso del ratoncito. ¿ya? Entonces, ahí está nuevamente, la cámara aquí está un poco más alta, está el ratoncito explorando. A ver, aquí tenemos un cuadrado... Este es una esfera, parece, o puede ser una esfera o un cilindro, esto es una esfera, este parece que es como un cilindro o algo así, aquí hay una pirámide, ¿ya? Entonces ahí está el ratoncito explorando estos objetos, son muy exploradores los ratones, como pueden ver. Y aquí hay un objeto, eh, me imagino que va a ser el objeto nuevo, y van a transferir uno de estos objetos ya conocidos acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Que el ratón eh, normal, como que, no sé si están de acuerdo conmigo, podemos discrepar, de que el ratón normal da la sensación de que está más tiempo en el objeto nuevo, ¿ya? Pero en el caso del, del ratón PNE, no está muy claro, ¿Ya? Si pasa más tiempo acá o acá, como que está moviendo mucho. Entonces, esto fue, para hacer esta prueba bien, fue necesario generar una especie de índice. Índice de reconocimiento, ¿ya? Y que era como dividir por el tiempo recorrido, ¿ya? Porque como los dos no se desplazan lo mismo, entonces no es lo mismo. Entonces, si hacemos, eh, si hacemos eh, ese procedimiento, resulta que el índice de reconocimiento del ratón pene es menor, o sea a pesar de que se mueve más parece distribuir su atención de igual manera entre este objeto ya conocido con el objeto nuevo. ¿Ya? Entonces la pregunta es nuevamente, ¿este, ¿este test conductual será sensible al tratamiento farmacológico? Y la respuesta es sí. ¿Ya? Eh, al poner metilfeniato oral ¿ya? Eh, eh, se recupera eh, un índice de reconocimiento mayor por lo tanto el ratón se comporta como un ratón normal. Nuestro modelo fabricado digamos, eh, de manera eh, artificial a través de eh, ingesta de nicotina prenatal cumple con hiperactividad, problemas de memoria de trabajo, problemas de atención. ¿ya? Entonces, finalmente, ahora podemos hacer las preguntas interesantes respecto al síndrome de déficit atencional y los mecanismos eh, que podrían estar siendo modificados a nivel sináptico. ¿ya? Toda esta historia tiene que ver con la sinapsis. Eh, no esto, ya hablé. Entonces, Vamos directo al resultado. Estos son resultados que no están publicados todavía. ¿ya? Como les dije, espero que de aquí a fin de año salgan publicados. Que es el, el siguiente. Eh, en, este, en este gráfico tenemos tiempo, tenemos eh, porcentaje de potenciación respecto a esta línea base que vamos a llamar el 100%. Y este es el promedio de varios experimentos. ¿Ya? entonces las cajitas eh, cuadradas eh, rellenas de blanco representan un ratón normal o para efecto de esto un ratón sin ser expuesto a nicotina prenatal y tenemos lo mismo un estímulo cada 15 segundos aquí el promedio por minuto y durante 20 minutos la respuesta es estable y aquí se dio un estímulo de alta frecuencia y se pudo inducir una potenciación de larga duración por los mecanismos que nosotros ya habíamos eh, conocido. ¿ya? Pero en rojo está la respuesta de rebanadas de cerebro de ratones normales, o sea, perdón, ratones PNE en rojo. Y lo que ustedes ven que efectivamente ah, está superpuesto, digamos, son dos experimentos a distintos tiempos, pero bueno, están superpuestos en el gráfico. Eh, cuando damos un estímulo de alta frecuencia se produce un aumento de la respuesta, pero no es una respuesta de un aumento de larga duración, sino que después de unos minutos decae y se genera una potenciación menor. ¿ya? Entonces hay menos eh, potenciación de larga duración en estos ratones, y lo interesante. Que al igual como lo vimos conductualmente, y aquí está lo bonito, que eh, si eh, usa, eh, vemos rebanadas en ratones que han sido tratados con, con metilfenidato, eh, recuperamos ratones PNE, perdón, eh, tratados con metilfenidato, recuperamos la plasticidad sináptica, ¿ya? Y aquí está como, como dato, qué pasa si le damos feniatos a, a ratones normales, ¿Ya? tenemos más plasticidad, entonces es como que aumenta la respuesta. ¿ya?